con la policía tomando qué? qué? Si tú tiene derecho a darme a mí un ciudadano tranquilo, que no tranquilo. que no permiso, se un tigre? permiso, no estoy mal parado y entonces por ese motor que está ahí tengo la llave puesta del pozo si viene pa' y me duele me me te me me te me te me Están abusando. Eh. ¿Tú sabes por qué tú el otro día pasó Pero lo que pasó? Porque estaba en rojo, estaba en rojo. Tú dices que estaba en rojo y estaba apagado el, en el semáforo. No te oigo bien. Voy. no se va usted no se va no, usted no se va porque no, ese es el problema si usted quería irse ahí. por encima de los policías no yo no si usted aguante usted quería coge de de de no me coge no me no me no no no mi no me no me sí no me ahí no no me no me no no me no no no no Mira, mira, estoy en su... Oiga, estoy cortado ahí. Sí, usted es responsable de la Dice usted, coño, mira lo mío. Deme la vaina mío. ¿Usted lo vio? Sí, hombre, ¿usted Venga. lo vio? ¿Cómo que usted lo vio? Ven acá. ¿Cómo que usted lo vio? Móntate con él, él no pero... por... no, no, no, y okay. eh, a caballero? Permiso, caballero. Permiso, con permiso. le dije. Haga no, lo que yo no, estoy diciendo? Móntate es con él no, no no y No, tú te equivocas. Está Oye, bien, yo voy a llevar una te grúa. Está no hay no, problema. No hay problema. No, en el motor. el motor. el motor. a te estoy diciendo por la buena quieres. Está bien, vamos. Entonces yo eh, quiero poner una querella en contra de esta tipa porque yo estoy cortado. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué pasó? Simplemente yo estoy mal parado, eh, Yo es verdad. Yo estoy, ¿Usted lo, usted lo pide, Sí, yo estaba mal parado, pero no es tampoco para que venga con una actitud de agresividad. ¿Por ¿qué es lo que hay que hacer? La licencia y entonces sencillamente eh, ponerme una multilla, pero no da, no a golpearme, no a darme golpe. ¿Usted entiende que no era necesario llegar a estos términos? No, porque no era necesario eso, no era necesario. No era necesario. ¿Por qué? Pero, ¿Por qué? Además nunca he caído preso, no es un delincuente. Los dos policías de Ame, un policía de Ame, entonces, una policía, una qué? Aquí, aquí? No, no, yo vine en calidad de detenido porque esta gente, porque yo estoy, estoy ellos no han venido, fíjate tú que no tienen la responsabilidad de haber venido. Ahora hay que ir al hospital va a hacerme una, un diagnóstico de que, de, del golpe, porque yo voy a poner una querella en contra de la policía de Ame y de Ame si es necesario. Porque eso no es... No, ¿Y por qué? Una violación de, de, de, de, de, de, de, de tránsito. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Que me explique. No, entonces no puede ser eso. Bueno.